Podemos observar, finalmente, que el tipo de clase es el tipo de clase matplotlib figure figure, de tal forma que esta depende dos veces del figure. Veamos un poco de manera extendida cómo, es estos, cómo han sido estos diccionarios. Podemos observar el diccionario, el cual tiene todas las variables que han sido definidas. Estas pueden ser múltiples, como por ejemplo todas las que se pueden ver. Existe, generalmente, una opción de visible, ya que muchos de los componentes, aunque se creen, es posible ocultarlos, de tal forma que estos no sean visualizados. En general, también es posible crear un alfa, de tal forma que se puedan sobreponer múltiples imágenes. Igualmente, es posible crear algunas opciones sobre eventos, como por ejemplo el mouse over, lo cual activaría lo que sucedería en función de si se sitúa el ratón encima de ciertas zonas. También podríamos configurar otras zonas, como por ejemplo el tamaño de las distintas cajas que generan la ventana, o cómo son los distintos patchs o el relleno de cada uno de los, de los elementos. También, generalmente, se puede hacer referencia al canvas, el cual es el lienzo donde se van pintando cada uno de los gráficos. Existen multitud de características. También podríamos hacer mención al espaciado horizontal y el espaciado vertical, el cual separaría distintos gráficos o estos gráficos con el contorno, de tal forma que si dejásemos estos valores a cero, no tendríamos el contorno blanco alrededor de nuestra ventana. Podemos también observar que tenemos una lista de imágenes y una lista de leyendas, estas pueden ser utilizadas para generar las distintas imágenes que se van a visualizar, de tal forma que estas pueden ser observadas en algunas ocasiones para contemplar qué tipo de datos tenemos en estos tipos de variables. También podríamos utilizar el número de figura. Este número de figura puede ser utilizado, por ejemplo, para cerrar la ventana en concreto, de tal forma que a la hora de invocación podemos almacenar el número de figura para posteriormente utilizarlo en nuestro programa de otra manera. También podemos hacer mención a cuáles son el, las especificaciones de grid, de tal forma que esto puede ser generado con distintas especificaciones para distintos tipos de, de gráficos, ya que podemos tener cuatro gráficos en horizontal, tres en vertical o cualquier número que se nos ocurra, no únicamente un único gráfico. También vamos ahora a visionar cuáles son las distintas funciones del objeto creado fig o figure. Podemos observar que son múltiples. Esta, generalmente, las funciones que se pueden operar con el, la nomenclatura del punto se pueden eh, denominar propiedades de los objetos siendo estas generalmente conocidas al principio como funciones, y generalmente se suelen operar poniendo dos paréntesis para que se, se, se active la acción que realiza cada, cada función. Igualmente, estas suelen tener una serie de argumentos, los cuales en ocasiones están especificados en la documentación. Si no, en otras ocasiones en Python es posible visualizar el código fuente para observar cómo son los distintos argumentos de entrada. Podemos observar que existen múltiples Funciones que se pueden ejecutar. No hablaremos de todas. Sin embargo, podemos hacer hincapié en algunas especiales, como por ejemplo, añadir artist, los cuales son los elementos que nos mejoran la visualización de, de la imagen, como por ejemplo los ejes. Añadir los axes, los cuales son los subgráficos que están dentro de la figura, ya que Matplotlib tiene ese rango de, de utilización. El módulo plot, el cual invocaría o cargaría los múltiples, el, el cargador de gráficos. Posteriormente, se podría invocar a figure, el cual genera la ventana en la cual metemos cada uno de los dibujos, y cada uno de estos gráficos es denominado como access en matplotlib. También podríamos generar estos otros tipos de, objeto, como, de objetos, como axobserver, o addcalva, de tal forma que llamase a otra función, o addgridspec, add subplot sería la forma básica de añadir un subgráfico al, a la figura que hemos creado. También podríamos utilizar alineamientos para, los distintas, eh, para las distintas etiquetas, etcétera. Podemos ver que podemos generar el artist, el, los, eje, los ejes y el b-box, el cual en ocasiones es el, el bounding box acerca de, de en dónde se meten cada uno de los, de los objetos, de tal forma que modificando este valor se modifica cómo está encerrado cada uno de los objetos dentro de la figura. Podemos también ver que podemos invocar a la función canvas, o generar gráficos, o cambiar cuáles son los colores de las barras, u otros parámetros que pueden venir definidos eh, previamente. Podemos observar también que la opción de Draw, la cual puede llegar a redibujar los gráficos dentro de la figura, está también incluido aquí, igual que el Draw Artist, lo cual también puede ser utilizado para redibujar los distintos artists dentro de la imagen. También podríamos realizar otras operaciones, como cambiar el alfa o mirar a ver si este gráfico es animado o cuáles son los subplots que, que tiene, lo cual se obtendría con la orden Get access. Con Get obtendríamos los subplots, los cuales podríamos haber generado, por ejemplo, con la orden Add Subplot, También podríamos observar otro tipo de objetos hijos de, este, de esta figura, al igual que otra serie de opciones. Podemos observar que también tendríamos aquí una zona de imágenes o propiedades. Podríamos ir investigando en cada una de estas opciones a ver cuáles son más útiles. La opción Show es una opción básica para la orden Figure, la cual permite visualizar o volver a redibujar la figura que creamos, ya que generalmente... En Matplotlib y en su documentación, esto se realiza mediante la orden plt.show. Sin embargo, puede dibujarse únicamente una figura de un tipo de gráficos que hayamos dibujado. También podríamos hacer mención de la generación de otro tipo de subplots, los cual podría generar unos subplots de una manera más sencilla o, los, o simplificada, y las actualizaciones desde de, de otra forma. PLT hace uso de Wait for Button Press para esperar un lapso de tiempo, pudiendo presionar el ratón o el teclado para que se ejecute cierta condición o se continúe en la ejecución del código. Sin embargo, también es posible utilizar la orden g -input. Esta orden puede ser más utilizada y puede ser más parecida a lo que se llegó a utilizar en MATLAB, de tal forma que eh, a, este, a, este, a esta función puede, o propiedad puede pasársele un número de puntos los cuales vamos a obtener de la imagen, de tal forma que podemos hacer clic en múltiples puntos de la imagen quedando estos marcados o no y pudiéndolos borrar, de tal forma que posteriormente podemos obtener una lista de coordenadas con la serie de clics que hemos hecho con el ratón. Esta orden de G-Input puede ser muy práctica. Continuemos viendo otro tipo de funciones que se pueden llegar a utilizar u otro tipo de operaciones que se pueden realizar en Matplotlib. Todas esas funciones eran parte de la opción Plot Figure.